¿Qué tal amigos? Hoy vamos a dar una vuelta por las calles de Matamoros, Tamaulipas que se encuentran totalmente inundadas esperemos que un día aprendamos a no tirar basura ya en las calles para no tener que sufrir esto así es que vamos a dar una vuelta amigos por las diferentes calles para ver cómo se encuentra Matamoros que está bajo el agua aquí nos encontramos por, por acá, por lo más de San Juan en estos momentos andamos este, por estos rumbos Empezando con esta primera calle. Está totalmente llena de agua, amigos. Vamos a, a ver si podemos accesar a otras calles, ya que es imposible con tanta agua. Y ahora sí queda cantar la canción de... Sí. Cruzaré los montes, los ríos, los valles, las calles inundadas de Matamoros por irte a encontrar. Hay que sacarle lo bueno a este asunto, amigos. Saludos. Razo el perro, la Marte Regómez está tapizada de agua también. La avenida de Lima, de se y está de agua. El canal. Acá por la casa del migrante también está lleno de agua. Acá donde hicieron el nuevo tianguis también, igual. Lleno de agua aquí, donde está el centro deportivo de que hizo López Obrador apenas no tiene mucho. Está llenísimo de agua, miren las calles, ni se puede caminar. todo lleno de agua, la ampliación, solidaridad, aquí está la solidaridad, miren cómo está, lleno de agua, lleno, lleno totalmente, Esta está la solidaridad, cómo está, por aquí andamos también amigos, recorriendo, saludos.